de pelis, un montón de series, eh, y te metes a un, a un jardín como este. que La verdad es que un palito selfie, eh, o sea, a, recuerdo que a Robert De Niro le habían puesto como un cesto para interpretar a Yotoro Salvaje y a ti te mandan al Camino de Santiago con un palo selfie con un montón de frikis. Que un, poco, un poco para flipar sí que fue, ¿no? Que, que, cuéntanos tu aventura. Pues sí, bueno, lo primero, buenas noches. A mí me dijo César que quería que engordara. Y le dije, ¿más, César? Me dijo, no, no, la verdad que suficiente. Y, y sí, la verdad que bueno, eh, cuando me habló fue todo. O sea, es curioso porque primero es un documental, un cortometraje, en el que tu personaje es un actor. Entonces ya es el actor que en una película hace de actor, ya es como ya empiezan las cosas raras, ¿no? Y, y realmente a mí me pasó muy parecido a lo que hemos visto aquí, ¿no? Me llamó César, somos muy amigos, hablando un día y tal, y fíjate que desde entre dos semanas nos vamos a tal y, y así fue. Yo llegué, además, llegué como muy virgen en, en, de información en todo esto, ¿no? Y César me contó un poco por encima, leí algún, algún artículo y tal, pero quise además llegar virgen para realmente, como actor, hacerlo, ¿no? O sea, como realmente me ha llamado mi repre, me tengo que ir allí a, a informarme ¿no? de, de, de una gente que han engañado y tal, y a ver qué información saco, ¿no? Y así fue, y la verdad que fue una experiencia muy, muy bonita y muy enriquecedora. La que... Y con la gente que, que realmente, bueno, no sé qué habrá, que hay de ficción o qué hay de, de realidad, pero con la gente que viviste todo aquello, porque ellos no sabían realmente que tú estabas, para lo que estabas tú por allí. Que... No, no, no, para nada. Ellos eh, no, no, no sabían nada, ¿no? Y estaba, pues, con la verdad que tuve que interpretar poco porque estaba asfixiado, ¿verdad? Con el tabaco, el madrugón. Y, y la verdad que eso, la gente me iba viendo y a mí me, me servía para meterme, ¿no? Porque era como, no, que todavía no he desayunado, yo iba hablando por teléfono, que todavía no he desayunado, tal. Pero haberme dicho que la gente aquí iba muy preparada, tal. Y, y sobre la marcha, pues, iba ahí haciendo preguntas y tal, ¿no? Me sentía muy Jordi y tal. Me, me gustó mucho la... Siempre si, si no hay películas o no hay tele, mira, puedo intentar reconvertirme. Ahí a... Si es que hace falta una tarjeta de recomendación, hablamos con el presidente. De hecho, dar el micrófono para ver, para, para ver si le parece bien, es buena idea, ¿verdad? Sí, sí, seguro. Eh, Miguel Ángel, hay que estar un poco desesperado para, para dar la vuelta a España eh, hablando de energía y denunciando a peces gordos y encima grabarlo y ponerlo en un cine. Un punto friquite en este tema. ¿eh? Sí, sin duda. Antes eh, quería aprovechar, eh, sabéis que eh, hay dos salas y en estos momentos la sala de al lado está, se ha llenado también y quería pedir un aplauso para los compañeros que no pueden estar aquí nos están viendo a través de la pantalla. Ahora vamos, ahora vamos. A unos y otros, como no puede ser de otra manera, en nombre de la asociación Ampier que presido, daros de verdad las gracias por el esfuerzo. Muchos venís de fuera eh, por acompañarnos y, y estar aquí en otra acción eh, de las muchas que ya hemos realizado y que por supuesto vendrán, hasta que consigamos la restauración seguro de la seguridad jurídica. Bueno, Jota, me preguntabas que si estamos bien. Pues no, sinceramente yo creo que no. Pero no solo yo, sino toda la Junta Directiva y quizás el que peor esté, con diferencia seas tú. Eh, dicho, ello, <risa> dicho ello, en el ADN del, del, de nuestro colectivo, del productor fotovoltaico, está el ser luchador. A nosotros se nos hace un llamamiento, como bien sabéis todos, eh, por parte del Gobierno en el año 2007, eh, que ayudemos a nuestro país a cumplir unos objetivos de reducción de emisiones de CO2 que nos vienen impuestas de la Unión Europea. Valientes familias, 62.000 valientes familias, e invirtimos 25.000 millones de euros en apenas un año. Eso no se hizo de la noche a la mañana y no se hizo sin ilusión y sin valentía. Eh, ¿Qué significa esto? que con esa misma ilusión y valentía vamos a conseguir la restauración final con toda seguridad, porque en todas las asambleas a las que voy termino diciéndolo y dándole ánimos a nuestro colectivo, de esa eh, seguridad jurídica que ha sido mancillada eh, por parte de nuestro gobierno. Dicho ello, eh, mantener esa lucha, mantener esa batalla y que no decaiga el ánimo, eh, insisto, eh, de todos y cada uno de los productores fotovoltaicos Bien, eh, dale el micrófono a Santi, por favor. Hablas de valentía. Eh, como he dicho antes, Santi Carcar lleva muchísimos años, muchísimos, aunque es un chaval, como, como podéis observar, <risa> pero Muchas lleva gracias. muchísimos habla años hablando de energía con absoluta libertad, lo cual no siempre es fácil, hablando de, electric, de, de energía con libertad. Eh, lo que no entiendo realmente, Santi, es cómo has conseguido sobrevivir a los balazos todo este tiempo. Bueno, es un mérito relativo. A ver, uno tiene oficio al final y sabe, ¿no? Bueno, hablando hablando en serio. A ver, eh, hacer, hacer información del tema, del tema de energía durante muchos años era bastante ingrato. Ingrato porque, bueno, se trataba de una forma muy lateral en los grandes medios. Se hablaba sobre todo de los temas empresariales, sobre todo los resultados. Eh, una vez al año, la subida de la luz, la bajada, en alguna bajadas no recuerdo, la subida generalmente, pero se trataba de forma muy, muy, muy superficial, digamos. Hubo un momento en el que todo eso cambió, se empezó a hablar del déficit de tarifa, en fin, y los que intentábamos dar una, una información, pues lo más rigurosa y lo más crítica también, porque había mucho que criticar, pues hombre, decir que lo pasábamos bien y que era fácil, no, no sería ajustarse la verdad, había dificultades. También es verdad que en otras áreas de la información y sobre todo en grandes medios también la había. Eh, yo, He estado en más, en más eh, informaciones que, que la económica y de energía y también había dificultades. Pero esta especialmente ha, ha atravesado momentos pues, sí, realmente muy, muy difíciles. Sobrevivir, pues hombre, con, con una fórmula que al final es intentar ser lo más riguroso posible. Eh, tú puedes hacer una información crítica siempre que utilices argumentos sólidos y siempre que, sobre todo, los datos que utilices eh, no, no se puedan desmentir. En ese caso sí que te puedes, digamos llegar un poco hasta la hasta la raya, hasta la frontera y, y, y hacer una información pues lo más honesta posible. Eh, ha sido, en mi experiencia, difícil, porque sí que es verdad que ha habido que ha habido momentos pues muy, muy duros, pero bueno, en fin, para eso estamos también, eso es lo que justifica un periodista, ¿no? Es decir, si, si solo estamos para hacer eh, información lo más eh, suave y lo más eh, en fin menos incómoda posible, no haríamos bien nuestro trabajo, no haríamos nuestra función. Eso es precisamente lo que nos da valor y eso es lo que a nosotros nos da argumentos para continuar. Sí, desde luego, y lo que termina agradeciendo el lector, seguro. Yo siempre cuento que eh, la fotovoltaica ha cambiado radicalmente el sector eléctrico y no solamente porque cualquiera pueda ser productor de energía, que desde luego eh, esto es un, una, un hito nuevo, sino porque eh, la aparición de sesenta y pico mil nuevos operadores Trajo también a otros nuevos operadores, a nuevos representantes de mercado, nuevas comercializadoras, eh, en, en nuevos ingenieros, nuevos despachos de abogados, pero también nuevos lectores, nuevas, nuevas eh, una masa social ávida de, de información. Quiero decir. ¿Cómo has vivido esto en los medios sin de duda, comunicación? Sin duda, sin duda. Yo creo que ha habido un cambio muy importante en los últimos años. En buena parte yo creo que se debe también pues a, vuestra, a vuestra labor ¿no? y a ese empujo que habéis demostrado. Y sí, sí que es verdad que ha habido un cambio en cuanto a la consideración de la información. En, iba a decir en los grandes medios, no tanto en los grandes medios, sino en el resto de medios que han ido surgiendo y que realmente pues la información de energía ahora es una información destacada, no, no hay nadie... Y hace que años pueda, no era así. Y hace años, efectivamente, como trataba de contar antes, no era así. Eran momentos muy puntuales, una información muy de carril y sobre todo volcada a contar eh, bueno pues historias empresariales que interesaban a menudo más a las propias empresas, eh, casi casi en algún momento se escribía en clave, ¿no? es decir, en clave y aparecían claves pues en las portadas sobre todo en los diarios económicos también los de información general y en las secciones muy muy muy especializadas todo eso cambió yo creo que ha habido ha habido un cambio un cambio importante insisto no tanto en los grandes medios como como en otros quizá más modestos que han surgido alrededor ¿no? y esa labor bueno pues tenéis tenéis un mérito yo creo que sí habéis dado un aldabonazo importante en todo en todo el tema de, de información porque digamos que ha sido una, una sorpresa el que gente tan diversa y de puntos geográficos tan alejados, y imagino que con intereses e ideas incluso muy distintas, pues sean capaces de defender una idea partiendo de, de un hecho. Es decir, tenemos razón. Y por muchas, eh, digamos, justificaciones técnicas o económicas que se nos dé, seguimos teniendo razón. Esa idea la habéis sabido exponer y yo creo que ha habido un cambio. Hay mucha atención sobre lo que está pasando en el sector energético. Las explicaciones o digamos la argumentación de las empresas tradicionales se pone ya por el hecho de, de provenir de esas empresas, se pone en cuarentena. No quiere decir que toda la información sea... sea incorrecta, ¿no? Pero es verdad que antes eso no sucedía y ahora sí, se pone en cuarentena y digamos que hay más labor de contraste y siempre una mirada, digamos, a las voces alternativas que vosotros representáis muy bien. Eh, ahora voy a preguntarle algo a José Luis Gallego. Es importante que antes de preguntarle os cuente algo sobre José Luis Gallego. Eh, hace un tiempo yo le llamé para que viniese a un acto que teníamos en Ampier aquí en Madrid, en el que yo ni siquiera pude ir porque me disloqué el hombro con mi hija aquel día y no, y, y no le pude ver, no le conocí hablé con, había hablado con él dos o tres veces por teléfono y la siguiente vez que hablé, por el, que hablé con él por teléfono fue para llamarle y decirle hola, mira, soy Juan Castro Gil, ¿te acuerdas? aquel chalao que te había llamado una vez pues mira, que es que eh, es por si te vienes al monte con nosotros a caminar cuatro días sin parar con con otra, otro, una gente que está bastante desesperada y, bueno, nada, eh, que, que nos vendría muy bien que viniese Hubo cuatro segundos de silencio y, y dijo, ¿cuándo salimos? Este es José Luis Gallego. ¿Qué recuerdas esos días, compañero? ¿Cómo, ¿Cuáles fueron tus impresiones? Mucha emoción. Bueno, ante todo, déjame que felicite a César y a Ismael y a todo el equipo de la, de la película y del documental porque me ha parecido, me ha emocionado, me ha gustado muchísimo. Solicito, desde luego, no sé si vamos a ir eh, con esto a los Goya, pero deberíamos, deberíamos de, deberíamos de por lo menos presentárselo. Porque, ¿qué me pareció aquella aventura? Mira, <coughs> yo creo que es de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida. Y, y, y sobre todo, vivirla y después contarla. Recordar que aquel mismo día yo mandé un artículo al, al diario Es eh, que apareció publicado mientras estábamos todos ahí andando. Eh, claro, yo jugaba con ventaja y juego con ventaja. Y es que tengo la suerte y el honor de trabajar con dos de los periodistas más libres de este país, que son julio Otero e Ignacio Escolar. Entonces yo, yo sabía que esto, que esto lo iba a poder contar, como así, como así ocurrió. Eh, Verdaderamente, cuando, cuando tanto tú como Jorge me avisabais de los riesgos y de, los, de las líneas rojas, yo jamás he tenido en cuenta las líneas rojas. Para empezar, me encanta pisar las líneas rojas. Tengo una especie de imán hacia las líneas rojas. Eh, eh, pero cuando lo conté, sí que pasaron cosas. Pero, eh, sinceramente, ha sido para mí destornillante asistir a lo que ha pasado. Eh, recibí un amable correo electrónico que conservo en mi teléfono móvil, de una gran compañía de este país, diciéndome, pues bueno, alertándome, y la guinda fue cuando uh, me llamó Unesa y me invitaron a un, a un almuerzo aquí en Madrid, me pusieron un ave, yo vivo en Barcelona, y vine aquí con la patronal, fue todo muy amable hasta que ya en el tramo final, como, como era de esperar, salió el Ismael de la parte final de la peli. Y me dijeron que, efectivamente, que habían habían pensado lo de la querella, pero que lo habían descartado, pero que, bueno, que tuviese en cuenta que Ampier era un lobby, que velaba por sus intereses y que yo había dado... Bueno, en fin, una cosa absolutamente triste. Porque durante toda aquella comida y durante todas las veces que he estado escribiendo y hablando por la radio de eh, el sector fotovoltaico, os he visto a todos. He visto a toda la gente del Camino del Sol. Y aunque, aunque no os lo creáis, me sigo emocionando al hablar de lo que me contó César, de lo que me contaron tantísima gente que había vendido vacas, que había hipotecado huertos, que había eh, vendido coches de segunda mano, que había arruinado los ahorros de sus hijos. Eh, eh, y, y caramba, todavía me revela por dentro que esa realidad, que esa verdad que esta gente que, que, que aceptó un reto y que se fue para adelante no esté ocupando las primeras portadas de los diarios y no esté abriendo los telediarios de este país. Eso me parece indignante. Y lo que os dije en Galicia, os lo vuelvo a decir. Cuando entró eh, Manolo Rivas en la plaza del Obradoiro, cuando sucedió lo del Prestige, ya sabéis lo del Prestige, lo de los lillos de Pastelina, él entonces era el vicepresidente del gobierno, eh, cuando entró eh, eh, Manolo Rivas en la plaza del Obradoiro y la vio llena, ya sabéis que los gallegos no suelen protestar, son más de, de emigrar que de protestar, dijo aquí está la honra de Galicia. Y yo os lo dije aquella tarde y lo sigo diciendo hoy y lo diré siempre. Aquí en esta sala y en la sala de al lado está la honra del sector energético de este país. Eh, ya me ha pasado en otras ocasiones desde luego con todos me pasa me pasa sin duda pero es que es muy difícil hablar después de josé luis porque cualquier cosa que diga eh, me va a hacer quedar como un mequetrefe de lo cual estoy muy orgulloso eh, isma ah, ya yo, ¿no? ahora te toca a ti eh, claro a ver, pero vamos a la, vamos tíramela a la, ya, ya. venga eh, no sé si tendrás que hacer prácticas con José Luis, porque te, te, te podría contar experiencias sobre esto, pero a ver, que yo recuerde Aníbal Lecter, Lord Voldemort, eh, seguro que es un... Darth Vader es un clásico, o sea Michael Corleone, sin duda. El papel de un mafioso de, de una compañía de estas es un papel muy atractivo para un actor, ¿no? ¿no? Pues sí, claro que lo sería. Lo que pasa es que yo tengo cara buena y no me lo daría. O sea, que no tengo problema. Ah, pero eres un actor suficientemente bueno como para hacer eso y más. No? Sí, pero lo haría Mario Casas disfrazado de, de malo. Y ahora que conoces un poco más este lío en el que te, en el que te has metido durante unos días, ¿por qué crees que, que es tan desconocido? Porque de hecho soy, estoy seguro que hasta en tu sector, por ejemplo, que es un sector habitualmente bastante reivindicativo, en muchas cosas, esto como que no se conoce mucho, ¿verdad? Pues, mira, yo creo, eh, le he dado muchas vueltas a este tema, aunque no te lo creas, ¿eh? para, para trabajar el documental, ¿verdad? Y, y yo pienso que, hombre, parte, parte, sin que se me tire nadie encima de aquí, de la banda izquierda, yo creo que es un tema y es lógico, o sea, yo creo que en España vamos un poco retrasados con el tema de la conciencia eh, del medio ambiente, de, y yo me meto, o sea, yo cuando hablan, yo no... No reciclo en mi casa, tampoco tengo la posibilidad, ¿no? pero Y yo a veces digo, joder, no reciclo, y mira que he hecho obras de teatro, de educación ambiental a través del teatro para niños, y fíjate, educo y, y no cumplo, ¿no? Esta parte la, la cortamos después en, en lo que se viraliza, ¿vale? Soy muy sincero, no? a corazón abierto. No, y, ent <risa> y no, Entonces, eh, Fernando, ayúdame, entonces, vaya jardín. Eh, entonces, eh, realmente pienso, y es mi forma de pensar, y es triste, ¿no? Pero digo... Si yo reciclo, que luego el ayuntamiento, el gobierno tal, me dé algo a cambio. Porque da la sensación de que estás tú haciendo un favor a alguien. Cuando realmente, ¿no? Pero, o sea, es ahora hablando muy en serio y es, y es interesante, ¿no? Cuando realmente nos tenemos que concienciar de que eso es importante para el medio ambiente, para que el planeta esté bien y tal, ¿no? Y creo... José Luis, un poco va por ahí, ¿no? Creo, la, mi generación, que fíjate, ahora yo veo a mis sobrinos que, que, que, que tienen cinco, seis, siete, tal, y en el cole, miran, eso por lo menos en el sistema educativo va mejorando y les van enseñando ya eso como una, una asignatura más fuerte, ¿no? Pero yo creo que en mi generación es como que no hemos mamado todo el tema del, del medio ambiente y tal, y yo la verdad que en, en, este, en este trabajo, que yo lo considero lógicamente ya humanamente, he conocido a todo el mundo, y esto ya te digo, ha sido una experiencia impresionante, ¿no? Y me ha dado que pensar y he aprendido mucho, ¿no? Pero... Pero pienso que, que eso, que, que, realmente es un problema. ¿Por qué no llega? Pues no llega lógicamente porque no llega. Porque el monopolio lo tiene quien lo tiene y no, no interesa que, que se entere nadie de, de. hay un bloqueo informativo para que no se entere nadie de lo que está pasando y tal y cual, ¿no? Y luego con un puntito, con un porcentaje más bajito, de que es un tema como que pues no interesa el medio ambiente. El, el tema tú, yo, vamos, si no hubiera trabajado en esto, yo veo por castellana una una manifestación de esto y casi, pues, es lo que digo yo en el documental, ¿no? Va, no me afecta a mi bolsillo, me da igual, ¿no? Y realmente si haces el trabajo de meterte y de pensar qué es lo que ha pasado. Y luego otra cosa, que en este país es una pena, pero politizamos todo, ¿Sabes? Y yo creo que yo me moriré, espero que dentro de muchos años y si tengo hijos, que no los tengo, y nietos, tal, y seguiremos con el tema del de, de, de, de, de régimen anterior y no sé qué, tal, el que vota un partido lo vota todavía, le haga lo que le haga, el que vota a otro partido lo vota, qué tal, y deberíamos ser más, más flexibles y, y, y darnos cuenta de lo que hay, ¿no? Y esto es una injusticia en toda regla, esté quien esté detrás, sea el PP al que tú votas, sea el PSOE, sea quien sea, es una injusticia y humanamente hay que darse cuenta que es una injusticia y no hay derecho, ¿no? Eh, por desgracia, eh, la, el medio ambiente, las energías renovables, es, en España la gente no se da cuenta que no tiene color, no debiera de tener color político, no, y, ni el sentido común. Pero... Eso, eso digo, yo en el camino, con toda la gente que hablé, hablé con gente que tenía mucho dinero, bueno, que lo, lo, lo explica, ¿no? Gente que invirtió parte de su patrimonio, gente como César, por eso me he metido en esto, soy un amigo de César y me parece una putada lo que, lo que le está pasando, ¿no? Y gente que lo invirtió todo, ¿sabes? Entonces, digo, lógicamente, no por tener dinero o no tener dinero, pero vi que había gente, me imagino, que aquí está la gente que lo diga, ¿no? Que habrá gente que haya votado, vote, me imagino que ya no, pero al PP, gente que votaría o tal, al PSOE, que ya no. O sea, que no es un tema, claro que no, no es un tema político. Es político porque los que han jodido la manta son por los políticos, ¿no? Sí. Gracias, muchas Gracias. Eh, decía, decía eh, Ismael que realmente la gente no es muy consciente de esto y, y, y, y en el corto también hacía una reflexión muy interesante eh, que además me da la percha suficiente como para hacer un recordatorio a alguien que no se ha mencionado aquí y que desde luego ha sido también muy importante en, en el desarrollo del trabajo, que es Isabel de Ocampo, que es la guionista del corto. Eh, realmente Santi... No estará todo el mundo un poco cansado de tanta desgracia que pasa, que si preferentes, que si derivados financieros, que si eh, bankia, que si no sé qué, que, que, y que pasa, parece como que nos, ya nos da igual lo que le pasa a los demás, Por muy, bueno, ya no quiero contar las desgracias humanitarias que estamos viendo a, a, a, prácticamente al lado de nuestro portal y que la gente pues como que se ha insensibilizado con esto por muy bárbaro que sea. Sí es cierto, sí es cierto que hay una avalancha de noticias negativas, de estafas por todos los sitios, de escándalos, vamos, todos los días, en todos los medios, a través de todos los medios posibles. Y es verdad que eso satura y es verdad que eso insensibiliza mucho, pero en este caso yo creo que en el tema de la energía eh, no, es, eh, no es fácil. Que, que pase la ola no es fácil que esa insensibilidad se instale y al final no importe por qué porque va unida a muchísimas cosas al final la gente se da cuenta que afecta no solo a su bolsillo afecta a su a su forma de vida afecta a pues a todo al medio ambiente a la sanidad a sus impuestos afecta a todo y eso eso yo creo que cala eso eso eso es lo que está cambiando en este tipo de información y por eso los medios comentábamos antes que están más pendientes de, de este tipo de información ¿no? no es fácil no es fácil qué pasa esto, esto no es una cosa puntual del de el tema, por ejemplo, de las preferentes, que se devuelve o que hay un proceso en marcha y al final se encuentra una solución, se devuelve y se calman las aguas. No, yo creo, yo creo que no. No hay más que ver además las declaraciones que vemos pues, por parte de grandes empresarios ¿no? en las últimas semanas. Es decir, ¿cómo, cómo se refieren al tema de renovables, con qué digamos afán o con qué... Eh, no, no sé exactamente el término que hay que aplicar. Pues se habla, por ejemplo, del coche eléctrico, de lo que puede significar del empleo de las renovables. y ¿Cómo se dice? No, no, no esto no lo tengan en cuenta. No, no, si, si mienten, si es que el coche eléctrico también mancha, también contamina. No, no, ese no es el camino. Es decir, hay, hay como un, un, una actitud a la defensiva que hace suponer que eso responde pues a ese convencimiento de que esto no es esto no es flor de un día. no este, El tema de la energía es es, es, es es algo que no es para para, para, para olvidar. José Luis, tú que, mm, eh, claro, tú eh, llevas dedicándote un, un porrón de años, pese a tu extremada juventud también. <risa> eh, que... Yo también te quiero. Eh, eh, eh, claro, estás acostumbrado a hablar de cosas eh, eh, completamente distintas, quiero decir. Este, este señor es capaz de hablar con sensibilidad de la energía y del plumaje de la butarda. Y, y claro, esto... Una esto Deberíais de ir a Vía Fácil. De eso no sé verlo. si habré hecho bien en decírselo, porque igual nos habla un poco de las abutardas y, uh -huh. y Que sería es, extraordinario, pero no, es, no uh -huh. pero desencajaría un poco el, lo que estamos hablando hoy. Pero, eh, ¿cómo crees que es posible que, que, la, que lo que acaba de contar Ismael, que la gente no comprenda que esto sí es su problema? Uh -huh. Que lo que está pasando con las energías renovables en España sí es un problema. Pero un problema, no un problema, es el problema. Alguien que, que, que habla, que escribe sobre el medio ambiente constantemente, ¿no resulta un poco frustrante que, que decir es que esto es imposible, que no os deis cuenta que, que, que nos estamos yendo al, al foso? Ciertamente, el tema del, de la conservación y la protección del medio ambiente tiene muchas áreas, ¿a cuál más importante, verdad? Estaba hablando Ismael de la gestión de los residuos, luego tengo, por cierto, que hablar contigo, en, en, tenemos, que hacer un, tenemos que hacer un apartado la gestión de los residuos, el uso eficiente del agua, la movilidad, la conservación de eso que ahora llaman biodiversidad y que mi abuelo llamaba naturaleza. El, el, el, y hasta que llegas al mundo de la energía. En el mundo de la energía hay una neblina, hay una... hay una, No, no diré que hay un oscurantismo, pero enseguida ves unos intereses muy marcados ...que a cierta gente pues, le provoca un sentimiento de prevención. Pero de la misma manera que, que, que hay que cuestionar el resto de, de sistemas... ...cómo no el de la energía, si es que es fundamental. Yo todo lo que es energía me lo ha enseñado Jorge Morales de Labra... ...como bien sabéis, eh, siempre que tengo alguna consulta se la hago a él. Con lo cual todavía me vengo más arriba, porque si yo soy guerrero... ...él, es, él lo es tres veces más. ¿no? Pero es que tiene razón en todo lo que me explica. Es decir, el acceso a la energía como el acceso al agua, debería de ser universal, porque es fundamental para la vida el acceso a la energía. Durante demasiado tiempo hemos estado quemando energías fósiles que nos han convertido este planeta en un en una trampa para ratones. Esto del cambio climático se resume de una manera muy, muy clara, ¿verdad? Eh, nunca una generación de seres humanos ha vivido en una atmósfera con 400 partes por millón de CO2. Nunca, jamás. Luego, lo que venga a partir de ahora es un túnel. Nadie sabe decir qué va a pasar, pero es que los que hemos vivido por debajo de 400 partes por millón de CO2 nos lo hemos pasado teta. Hemos ido a coger setas a los bosques, hemos ido a las playas y nos hemos bañado, hemos ido a esquiar a nuestras montañas, hemos paseado eh, tranquilamente por las zonas esteparias sin tener que llevar un filtro de rayos ultravioleta encima de la cabeza. Hemos hecho cosas que nuestros nietos no van a hacer. Y eso es terrible lo mires por donde lo mires, es una desgracia, estás hablando de abutardas, no van a haber abutardas en España, como no van a haber un montón de aves, eso pasa en buena parte por una solución al problema de la energía. Bien, ya lo tenemos, las energías renovables, cuando empezó el desarrollo de la energía fotovoltaica y de la energía eólica en este país, todos los que estamos en medio ambiente nos fregábamos los ojos cada día, decíamos... Lo estamos haciendo, lo estamos consiguiendo. Esta gente hizo posible que nuestro aire fuera más limpio, que nuestras aguas fueran más transparentes, que tuviésemos una estabilidad climática mucho más agradable. Bueno, pues cuando ya teníamos la solución, vino el Estado y dijo que no, tonto, que no, y, nos romp y le rompió los deberes, le rompió las hojas, le rompió los libros, y le dijo, venga, y ahora volver a empezar. Es terrible. A mí, sinceramente, la cuestión económica... Yo me dedico a otros ámbitos, ya sé que estáis pasando un momento eh, económico terrible y conocí en el, en el, en el camino cosas que, que me impactaron, pero que sepáis que lo que hicisteis os honra, por eso insisto en la palabra honor, más allá de la palabra rentabilidad, porque lo que hicisteis es un bien para este planeta y eso se les tiene que reconocer, por lo tanto tienen que sentarse desde el minuto uno con el nuevo gobierno, desde el minuto uno se ha de sentar ahí y decir, ¡eh! ¿qué hay de lo mío? Porque yo he hecho los deberes. Eso es lo que tienen que hacer. Eh, yo eh, acabo con José Luis. Acabo con José Luis eh, eh, dices en el corto eh, que lo que hay que hacer es esperar. Pero mira, con independencia de que, de que la gente pueda esperar o no, que eso ya, no, ya voy a tomarlo como algo incidental, aunque no lo sea, es que el medio ambiente no puede esperar. Así ¿Qué, es. qué, qué, qué, ¿Qué crees que tiene que pasar para que haya una verdadera revolución medioambiental? En no, España. Yo no, yo no creo que tengamos que esperar un susto. No creo que tengamos que esperar un susto. Es terrible que tengamos que hablar de los vertederos ilegales de neumáticos después de Seseña. Es, Seseña es un ejemplo. Es el paradigma de la locura en la que ha caído este país. Un vertedero ilegal de neumáticos, el más grande de Europa, que veníamos avisando desde hacía años. yo en el año 2011 con Julia dije en Onda Cero, ese vertedero es una bomba, es una caja, es, está a punto de explotar. Y el día que prenda ese vertedero va a haber que evacuar tanto la ciudad de Valdemoro como la ciudad de Seseña. Bueno, eh, ya habéis visto lo que acabamos de sufrir. Es terrible. Nos dicen que somos... No hay que ser adivino. Simplemente hay que leer los informes de los científicos. Simplemente hay que leerse los informes del Panel de Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas. Las conclusiones de la Cumbre de París. Cuando fui a la Cumbre de París y vi a toda la gente desfilar por el estrado y explicar cómo estaba nuestro planeta, me quedé perplejo. Pensé en mi hijo y en mi hija. Y dije, ¿cómo vuelvo yo a casa? Y les cuento lo que acaba de contar este tipo, lo que ha contado un climatólogo, lo que ha contado un experto en insectos, lo que ha contado un, un experto en, en mejillones. Porque toda esta gente que, que, que está trabajando desde sus casas, lo que hacen es que una vez al año los reúnen. Y el que está estudiando el movimiento de las mariposas en la selva eh, ecuatoriana y el que está estudiando el crecimiento de los mejillones en, en una playa escocesa y el que está estudiando el, el, el, el avance de las ballenas en el Índico, se juntan y dicen, a mí me sale esto. Y cuando le dicen, anda, pero si es lo mismo que me están diciendo a mí los mejillones. Y a ti te lo están diciendo las mariposas y a ti las ballenas. Y es que el planeta solamente está lanzando una, una, un aviso desde hace años. Es S.O.S. Y aquí seguimos sin hacer nada. Y uno de los salvavidas son las renovables. Y en concreto, la fotovoltaica. Venga, otra vez me he hecho al lío después de José Luis. Sí. <coughs> un pequeño impasse, sí. Eh, eh, sea fácil. Santi, mira, yo recuerdo hace, no sé, ahora un año, dos, en eh, eh, un Salao, eh, eh, con un director de un medio de comunicación, una, muy conocido del país, de, del país, del Estado español, no del país del medio. Eh, vino a decir algo así como que bueno, lo que nos está pasando era un disparate, efectivamente, pero que bueno, que teniendo en cuenta los que éramos y que teníamos cierta capacidad de movilización, que no entendía cómo eh, los preferentistas estaban todos los días en los medios de comunicación, eh, una cámara delante de una, de, una, de una entidad bancaria simplemente con siete tíos, había allí una cámara, y que, que no comprendía cómo nosotros no éramos capaces de hacer eso. Yo le comenté, que claro, yo bueno hace unos cuantos años que soy abogado, aunque soy muy joven también, como, como vosotros, eh, y yo recuerdo hace 8, 9, 10 años ya había preferentistas absolutamente devastados y nadie hablaba nada de ellos. Solamente aparecieron las cámaras y solamente aparecieron los medios cuando le reventó en la cara a Caja Madrid, le reventó en la cara a Rato, le reventó en la cara a, a, a, a, a, digamos a los prebostes de aquella... Historia y empezaron a circular por los juzgados. Ahora, en el sector eléctrico, hemos, estamos viendo no sé qué papelillos en Panamá, estamos viendo comisarios de la, de la energía con, curiosamente, con intereses muy importantes en el ámbito del petróleo. Claro, ¿tú crees que todas estas cosas realmente van a hacer mella en el sector del, de los grandes medios de comunicación para decir, para empezar a zafarse, y empezar a caminar en ese sentido, o no? A ver, para, para contestarte primero hay que describir, lo voy a hacer así muy muy rápido un poco, cuál es la situación desde mi punto de vista de los grandes medios de comunicación. Yo creo que han estado, pocas veces han estado tan, tan mal, ¿no? están muy muy, muy débiles. Eh, los grandes grupos tienen deudas inmensas, tienen a los bancos en sus consejos de administración, eh, los intereses entre banco y banca y empresas de energía pues eh, están claros. Entonces... Es muy difícil, es muy difícil que, digamos, puedan zafarse de ese dogal que tienen, que tienen al cuello. Es, es muy complicado. Es verdad, es verdad, que la constancia, de todas formas, y os lo mencionaba de principio, ¿no? esa voluntad que tenéis anclada en la razón, además, de, de pelear y de continuar, pues hace, hace mucho. no También es cierto que eh, los medios, los grandes medios, o lo que consideramos grandes medios, no son lo que eran. ¿eh? Su influencia bueno y su difusión ha bajado mucho hay medios alternativos que picotean todavía es un picoteo pero es un picoteo continuo no en información y en críticas y eso les hace les hace daño les lo notan es, es una mella ahora que vayan a cambiar y más a corto plazo eh, de enfoque en su tratamiento de información o en el tratamiento de, de en este caso del sector de la energía que haya cambios radicales en ese en ese en ese tratamiento yo no lo veo yo creo que, que todavía todavía no ahora eh, sí que saben y son conscientes de que las energías renovables y el sector fotovoltaico estáis en el lado bueno, es decir la, la ola la ola os, os ayuda, estáis en el lado bueno, eh, hacia ahí va la historia y qué se puede hacer bueno pues a través del BOE lo que lo que ha sucedido poner poner puertas al campo intentar retrasar el momento en el que bueno pues eso sea sea inevitable y, y poco más ahora ¿lo veremos reflejado de forma inmediata en los grandes medios de comunicación? Pues yo creo que todavía no lamentablemente. Habrá que seguir picando cantera, pero pero no de carbón. Ángel, vamos a cerrar contigo. Eh, hay un proverbio anglosajón que dice algo así como deja que pase el tiempo y se enterrará la infamia. ¿Corremos el riesgo de que los políticos dejen pasar el tiempo para que la gente se olvide de lo ocurrido? Sí, sin duda es la estrategia que han estado empleando. De hecho, ya han transcurrido varios años desde las primeras Decisiones de retroactividad aplicadas por el gobierno socialista. Pero no solo han aplicado esta táctica. Como bien sabes, eh, estamos sufriendo otra serie de tácticas en coalición, estoy absolutamente convencido, con eh, responsables de grandes compañías eléctricas. Eh, ¿Eso nos va a hacer cambiar a nosotros nuestro rumbo? Ni un centímetro. Vamos a seguir nuestro camino marcado de lucha, constante y cada vez más fuerte, ¿Que tenemos que llevar aquí a un teatro Capitol y hacer un vídeo y sentarnos aquí ante un locutorio personas que no somos del mundo de la comunicación, porque ni tú ni yo lo somos? Pues estaremos. ¿Que tenemos que hacer el Camino del Sol? Lo haremos. ¿Que tenemos que hacer una manifestación en la Puerta Castellana? Lo haremos. Y tantas acciones como sean necesarias para conseguir dignificar la honestidad que este colectivo tiene. No vamos a parar hasta que, insisto, eh, se retrotraiga la razón, como hemos comentado aquí, es que no estamos reclamando nada que no estuviera perfectamente regulado. Es que no estamos reclamando algo que no nos corresponda. Insisto, es tan eh, aberrante la situación que estamos sufriendo que, insisto, antes eh, o después se hará justicia. Bueno, pues eh, no sé si nos tocará volver a echarnos al monte, nunca mejor dicho. Te llamaremos, Ismael. Eh, va, va, preparado y con José Luis a tu lado para que te dé collejas y ve que tiras algo donde no, no, no debes. Ah, no, no, no, no. Es que es un muy buen actor, tío. Entonces, eh... Pero en cualquier caso, si de todas las cosas que, tenemos, que hemos hecho y de las cosas que haremos, sin ninguna duda, el haber compartido esta tarde noche con vosotros ha sido algo estupendo. Os agradezco muchísimo a los cuatro, a todos vosotros, a los que estáis en la otra sala que también me estáis viendo, que os saludo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas, más de 10.000 que dieron la vuelta a España el año pasado con nosotros. De hecho, me gustaría hacer un pequeño guiño a todas aquellas personas, que hubo varias, que dieron la vuelta a España con nosotros en algún momento del camino y que ya no están con nosotros porque han dado otro camino seguro que hasta lugares mejores. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Gracias.